Eh, mi nombre es Rafael Gentile, me toca coordinar hoy esta mesa de esta iniciativa de acento, el colectivo con igualdad, investigadoras investigadores en acción del Gino Germani, el Laboratorio de Políticas Públicas el Centro de Estudios de Acción por la Igualdad. La idea de hoy es. Ayudar a poner en el debate público sobre la problemática de la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires la situación de los inquilinos y las inquilinas. Y tanto en los sectores medios como los sectores de, de menos recursos, de más bajos recursos, el conflicto lindoamericano Indoamericano puso sobre el tapete de, de la opinión pública la discusión ...en torno a los inquilinos en las villas y asentamientos. Sujeto que estaba bastante invisibilizado eh, por todos nosotros... ...y puso una dimensión más cruel de la pobreza y la vulnerabilidad... Eh, ...y una consecuencia, a mi punto de vista, de las políticas de revalorización del suelo... De ...las políticas de especulación inmobiliaria, que alejan aún más... ...las posibilidades de acceso a la vivienda, aún para los sectores medios por supuesto los sectores vulnerables. Y por eso nos parece importante que eso ha traído una consecuencia muy concreta, no solamente en la dificultad para acceder a la vivienda, sino también para mantenerse en una vivienda alquilada. O sea, no solamente con ser propietario de la vivienda, sino ser inquilino o inquilina hoy es una proeza y nos lleva muchos los ingresos que una familia puede contar y si a eso le sumamos los aumentos del de ABL, que ha sido muy importante y que han absorbido los inquilinos y si a eso le sumamos la latente actualización de los servicios públicos, estoy hablando de los casos de los sectores medios que, tienen todo, que apagaban ABL y tienen servicios públicos, claramente la situación de los inquilinos parece bastante en la ciudad de Buenos Aires, pero en el resto del país también muy acuciante. Y para eso hemos querido poner todo esto, que eh, estuviera todo esto con aproximaciones, con ideas, nos parece que como es un tema ausente también es un tema que le falta, eh, también tiene un límite que es eh, la necesidad de una ley nacional, o sea la, la, la jurisdicción nacional para regular en todo el país hay de alquileres, ese es un, es un límite que tiene a la acción político-legislativa en la ciudad de Buenos Aires, pero también eh, Hernán Petrelli nos dirá algunas alternativas que hay eh, sin hacer ninguna modificación a nivel nacional. Entonces nos parece que es muy interesante empezar a tirar ideas de lo que podemos hacer eh, con este problema. Invisibilizado en el debate público, nosotros queremos con esta charla que tratamos de hacerla así para hacerla también más eh, en serio, interactiva entre todos nosotros y que todos aportemos nuestras miradas. Eh, bueno, hoy aquí en la legislatura. Y para eso vamos a dar la palabra a Natalia Cosacó del Laboratorio de Políticas Públicas. Muchas gracias. Bueno, eh, buenas tardes a todos. Eh, bueno, como decía Rafael, cuando pensamos en armar esta, esta mesa y le pusimos miradas cruzadas, teníamos la intención, digamos, no solo de hacer un cruce entre cuestiones normativas de regulación y realidades sociales, por eso el panel es como está mezclado en ese punto, eh, sino también eh, miradas cruzadas porque pretendíamos abarcar distintos sectores sociales que están atravesados por el problema de los alquileres y que son hogares inquilinos de la ciudad de Buenos Aires eh, particularmente eh, nos pareció importante eh, poner como un subtema dentro del panel el tema de las clases medias eh, por, eh, porque a pesar digamos, de que como después quería voy a mostrar con algunos datos el 50% de los hogares inquilinos puede ser clasificado como de clase media de acuerdo a sus ocupaciones y de sus ingresos eh, es digamos, desde esos actores quizás es donde menos está problematizado en términos de la presencia en el espacio público, digamos. Eh, Por un lado, digamos, esa visibilidad puede responder a que estos actores en general eh, buscan una resolución individual, digamos, tienen una estrategia individual para la resolución de esos conflictos y hay quizás eh, pocos espacios de articulación y organización. Eh, pero también, digamos, y en esto escribiendo la, la cuestión de las mujeres en una eh, en relación a clases medias, en una problemática mayor, eh, quienes digamos estamos comprometidos con una, digamos, con armar un proyecto eh, de, alternativo de ciudad que sea más democrática, eh, solidaria, más igualitaria. Eh, muchas veces, digamos, tenemos como un, digamos, por decirlo más simple no, no digamos tenemos Poca, poca simpatía por la clase media como actor político digamos, nos cuesta construir discursos que le interpelen a ese sector y me parece que, digamos, pensar un poco el origen de ese, digamos, esa mirada sobre la clase media donde que es bastante vigente, donde si las clases medias protestan es porque las cosas las estamos haciendo bien, digamos eh, en parte hay como, creo, un, digamos, una en parte tributarios de lo que fue un relato sobre las clases medias que formó parte de la izquierda nacional eh, donde la clase media parecía como obstáculo a cualquier proyecto de transformación social entonces eh, me parecía interesante digamos, eh, tocar este tema justamente eh, para romper y desmarcarnos de eso porque lo cierto es que un proyecto alternativo de ciudad democrática, igualitaria, eh, solidaria no puede no eh, convocar a esos actores y además porque dentro de lo que una bicicleta media la verdad hay una heterogeneidad de realidades y también de... Eh, incluso de culturas <risa> políticas distintas. Áreas. Bueno, por otro lado... Eh, eh, pensando también en el, en el panel, en el nombre del panel, eh, pusimos, eh, eh, bueno, incluyendo en la Ciudad de Buenos Aires eh, la cuestión de los mujeres como un problema social. Ahí me parecía que es bueno como abrir una pregunta alrededor de por qué el alquiler sería un problema social. Mejor dicho, eh, no peca esa pregunta eh, de un imaginario que es bien constitutivo también de la clase media acerca de que el ideal de la forma de tenencia es la propiedad de la vivienda, o sea, esta aspiración que nació junto con la clase media y que fue constitutiva de su posición social eh, el, la casa propia, digamos, ¿no? Entonces, Digo esto como un esfuerzo de relativismo cultural, de que en otros lugares, en otras ciudades, incluso, digo, de ciudades de países, digamos, centrales, eh, hay una eh, proporción mucho más alta de, de inquilinos, y sin embargo ahí no necesariamente está visto el alquiler como una situación de precariedad, vulnerabilidad y demás. Eh, Digo, en el contexto argentino se entiende que eh, la casa propia fue el modo de consolidar una posición social en un contexto inestable, de una, digamos, permanente desvalorización eh, monetaria, periodos inflacionarios, digamos. La casa propia estuvo cargada de ese sentido de seguridad que es finalmente lo que se busca cuando se busca la propiedad, o sea, libre idea de seguridad, pero... Traigo esto porque creo que pensar en una regulación más protectoria de los inquilinos es una forma de avanzar en dar más seguridad a la situación residencial de los hogares que es parte de lo que se busca eh, como uno de los valores fundamentales. Bueno, tirar algunos datos generales de, sobre los inquilinos, quiénes son los hogares inquilinos en la Ciudad de Buenos Aires eh, y a partir de ahí mostrar que eh, gran parte de los hogares inquilinos de la Ciudad fueron parte de los datos médicos. Eh, bueno, en, en la ciudad hoy hay un 56% de hogares que son propietarios, pero hay un 30% que son inquilinos y si uno observa, eh, si uno observa la relación entre, eh, respecto al 2001, ha disminuido la cantidad de propietarios de manera bastante importante y a la vez ha aumentado los inquilinos también o sea, muchos hablan de un proceso de inquilinización y en realidad si uno lo pone en perspectiva histórica si tengo... eh, eh, sí, ahí. uno ve eso de 50, 40, 25 son los porcentajes de hogares inquilinos que había en la ciudad en realidad desde el 47 hasta el 2001 había una tendencia a que disminuyera la hogar de inquilinos o sea, el censo del 2010 parecería estar mostrando una inversión de una tendencia histórica que marca ahora el aumento de los hogares inquilinos cuando a lo largo de la mitad del siglo XX eh, fue bajando, por distintos motivos, en, en la, la, el momento donde disminuyó en gran medida de eh, ganas de inquilinos en la ciudad, ahí no está registrado porque ya empezó en 1960 pero fue a partir del censo del 47 y el censo del 60 se muestra una gran disminución y eso en parte tuvo que ver con eh, bueno, hubo políticas de congelamiento de alquileres, eh, hubo mucho acceso al crédito, eh, y apareció en el 48 la Ley de Propiedad Horizontal, que fue un modo en el que las personas que en ese momento alquilaban, se llamaban los edificios de renta, que eran dueños de un solo propietario, eh, pudiesen comprar la vivienda en la que vivían, acompañada de toda esta política de crédito. Bueno, a partir de ese momento empiezan a bajar los alquileres, y el censo del 2010 nos muestra que aumentaron bueno, muchos hablan de un proceso de inquilinización si vemos eh, a quienes ha afectado de mayor medida este proceso de aumento de los inquilinos es eh, entre, la, entre los eh, hogares que tienen jefes o jefas de hogar jóvenes menores de 40 años ese cuadro es medio rebuscado pero uno puede ver que por ejemplo en el en el 2001 ya los hogares que tenían un jefe de hogar de 35 a 39 años ya eran propietarios ¿no? y un 58%, o sea la mayoría de esos jefes de hogar que se ubicaban entre los 35 y los 39 años ya eran propietarios mientras que en el 2010 ya no son mayoría, o sea ahora son un 46% digamos eh, eso es lo que está mostrando, bueno, se agudiza mucho más si nos vamos hacia los hogares más jóvenes en el 2001 un 30% era propietario de la vivienda y ahora es un 24% entre hogares que tienen jefes de hogar entre 14 y 24 años. Digamos, otra pregunta en relación a los alquileres es cómo se distribuyen territorialmente en la ciudad de los hogares inquilinos. ¿Están concentrados en mayor medida? Si son las comunas que están en rojo es donde hay mayor cantidad de inquilinos. Una cosa antes. En realidad, en todas las comunas hay una porción importante de inquilinos la media de la ciudad es como son 30% de hogares algunas comunes tienen más de la media de la ciudad y otras menos todas las que están en verde tienen menos de la media de la ciudad de inquilinos. las que están en rojo son las que concentran en mayor medida eh, esto es importante ver porque tiene que ver con, con pensar cuál es la lógica digamos, de, de concentración de esos hogares inquilinos en mayor medida tiene que ver con una búsqueda de localización, digamos, por el lado de la demanda, digamos, de, de asentarse en zonas que tienen equipamiento administrativo, mercado laboral, consumo, etc. Pero también porque ahí está la oferta de, eh, digo, en esas zonas se concentran, por ejemplo, en mayor medida, inquilinatos, pensiones y hoteles. Esto, esta distribución territorial de los bares inquilinos que se concentran en las áreas centrales. Es ahora, me parece que, que lo tenemos que poner como parte de las problemáticas principales a la hora de eh, discutir los proyectos que han presentado el Macrismo en relación eh, al Polo Tecnológico, el Distrito de las Artes y eh, la ampliación de la Divanar de la de Sur. Son tres proyectos que están justamente eh, pensados en estas zonas de alta proporción de valores inquilinos. Esto lo digo porque digo, como sabemos, uno de los efectos que tiene ese tipo de intervenciones es un mayor, eh, una mayor valorización de la zona, el precio del suelo sube, suben eh, los alquileres y si en el marco de esos proyectos puntuales, parte de la ley que da origen a esos proyectos no hay un ítem que contemple la situación de los varios inquilinos eh, es justamente, eh, digo, se alienta justamente al, al desplazamiento de esa población barrios inquilinos que son eh, los que pueden garantizar que sigue existiendo ansiedad social en los distintos barrios y también en las áreas centrales es la forma que asume la residencialidad, digamos. Eh, si, si no hay en esos proyectos puntuales algún tipo de, de, de medida protectoria de los barrios inquilinos de esa zona, eh, se corre el riesgo justamente de, decir, digamos, de sacarle el peso a la residencia como una de las funciones urbanas con las que se usan en esa zona eh, bueno, por supuesto que la lógica con la que piensa el macrismo de estos proyectos tiene que ver con que eh, cree que la forma de equiparar el norte y el sur es generando procesos de valorización inmobiliaria eh, esa es la ecuación que hacen el progreso eso igual a la valorización inmobiliaria y, eh, digamos, dejan de lado los aspectos sociales que puede tener este tipo de intervenciones si no se... Eh, contempla, por ejemplo, el caso de los hogares inquilinos. Otra pregunta es, en relación a la expansión que tiene esta práctica de crear una vivienda, ¿qué, ¿en qué tipo de vivienda se ubican los hogares inquilinos? El 73% vive en departamentos. El 13% en casas tipo A, que son casas que no tienen una deficiencia en términos de, de, de tipo constructivo. Eh, 11,8% vive en piezas de hoteles, inquilinos y pensiones, y un 1,2% o sea, en casas tipo B, eh, vivienda móvil, locales, todo lo que se clasifica en general como vivienda precaria. Cuando pensamos en digamos, tratar de ver qué porcentaje de hogares, de los hogares inquilinos, forma parte de los sectores medios, una de las formas de delimitar si pertenecen o no a los estos medios, es a través de ocupación y otros es a través del ingreso. En términos de ocupación, eh, está claro que la mayoría de los que alquilan son asalariados. Eh, que, que digamos, Uno puede vivir en dos tipos de asalariados: aquellos que hacen actividades que eh, requieren algún tipo de conocimiento más profesional o técnico, o aquellos asalariados que hacen tareas más operativas que implica parte de tareas manuales. Eh, tenemos un porcentaje de 4% de, de patrones, eh, un 7% de contrapropistas que también por su tipo de tareas son de tipo profesional. Si vemos los hogares inquilinos, ¿cuál es el, cuál es el ingreso que tienen estos hogares inquilinos? Eh, la mayor parte de, de los hogares inquilinos se concentran en los desiles que van del 4 al 8. Esto quiere decir que forman parte de los estratos medios de ingreso. Nivel 1 son los que menos ganan, los que tienen un ingreso total familiar menor. Los de la punta son los que tienen un ingreso total familiar mayor. Si vemos los porcentajes, la mayoría de los hogares inquilinos se concentran en los estratos de ingresos intermedios. Bueno, otra pregunta, digamos, para ver de qué modo impacta el alquiler en, los, en el ingreso de los hogares, un ejercicio que, que hice fue ver, por ejemplo, para un hogar que se ubican en el ACI 4 y el 8, que son como los extremos de este sector medio-medio, del que forman gran parte de los hogares inquilinos, es ver qué impacto tiene el alquiler en su ingreso. Para un hogar eh, que tiene un, un ingreso total familiar de 4.500 pesos, el alquiler eh, implica un 40% de su, de su ingreso total familiar. O sea, los hogares gastan. Casi la mitad de su ingreso total familiar es un alquiler de un departamento. Entonces, digamos, tomamos ahí distintas zonas, ¿no? Pero es lo mismo vivir en Almagro, por los precios, que en Parque Patricio se a todos los barracas. A medida que eh, en estos distintos barrios va ocupando un lugar eh, menor el alquiler respecto al ingreso total familiar. Pero sigue siendo alto. Eh, en el decil 8, que es como el extremo de este estrato medio, eh, es mucho menor en lo que ocupa el alquiler en ese ingreso total. La explicación de que por qué estos hogares alquilan está claramente en la cuestión del acceso al crédito, que bueno, es algo que sabemos y que hay que ver también el impacto que ha tenido, digo que lo podremos ver un poco más adelante, el impacto de estos nuevos anuncios que se han hecho acerca del de, eh, Procrear en Nación y sí. en la Ciudad de Buenos Aires en Casa Bá, respecto a la incidencia que puede tener... Eh, la compra eh, de una vivienda con un crédito hipotecario. Estos datos muestran que es bajísimo el nivel de compras eh, de viviendas con crédito hipotecario. En el 2010, solo un 5,8% de lo que se compró se hizo con hipotecas. También eh, un ejercicio posible para mostrar lo, lo, lo inaccesible que es hacer, eh, para este hogar, acceder a un crédito es que aún, quizás cumpliendo los requisitos formales que pide el crédito, eh, muchas veces no están en condiciones de eh, cumplir eh, la cuota porque tiene que ser menor al 40% de los ingresos totales familiares. Eh, bueno, bueno ya para cerrar, sí, como retomando algunas cosas, bueno, por un lado, esta propuesta de hacer un relativismo cultural. De pensar en el alquiler no solo como un paliativo, sino también como un campo de posibilidades y trabajar sobre eso, que por supuesto también implica una batalla cultural, digamos, por el lugar que tiene la casa propia, el imaginario. Eh, la cuestión de la indigenización que ha afectado a los hogares más jóvenes, sobre todo a los menores de 40 años. Eh, bueno, esto que vimos, que por su tipo de ocupación y por sus tipos de ingresos, los hogares inquilinos, la mitad de los hogares inquilinos pueden eh, ser considerados como parte de la clase media. Eh, y digamos algo que tienen estos actores medios es que eh, siempre para reproducir sus, condi sus condiciones de existencia digamos han eh, recurren al Estado y al mercado si podemos decir que los actores altos eh, todo lo que consumen servicios y demás lo consumen a través del mercado eh, y los actores más bajos necesitan del Estado absolutamente consumen educación pública, salud pública eh, tendrán planes y demás las clases medias siempre están en esa tensión entre necesitar del Estado y resolver muchas cosas también a través del mercado. Y eh, en el tema de alquileres, eh, es clara la necesidad de eh, regulaciones de tipo protectorias por parte del Estado y también formar parte de políticas sociales de carácter universal, porque ante muchos planes sociales estos sectores medios no, no, no entran como parte de destinatarios de políticas sociales focalizadas pero tampoco están en condiciones de resolver a atropellos del mercado sus necesidades habitacionales o de otro tipo. Bueno, gracias.